Queremos preparar 250 mililitros de una disolución acuosa de cloruro de calcio 1,5 molar. Calcula qué cantidad de soluto necesitas. En este problema nos están pidiendo algo que podría ser un poco difuso. Porque nos están pidiendo que calculemos la cantidad de soluto, es decir, cantidad de sustancia, y nosotros la podríamos expresar en moles y en gramos. Lo más correcto, y si pensamos en un laboratorio, las medimos pues las medimos en litros, en mililitros, en gramos, en kilogramos. Así que seguramente la intención del ejercicio es que demos la solución en gramos. Bien, lo primero que hay que hacer es ver qué datos tenemos. Pues como datos tenemos el volumen de la disolución, que es 250 mililitros. Lo voy a pasar a litros, 0,25 litros, porque habitualmente en química las unidades que se manejan son litros, gramos, moles, etcétera Así que en litros. Lo otro es la molaridad de la disolución, que me dicen que es 1,5 molar. 1,5 molar quiere decir que tenemos 1,5 moles por cada litro de disolución. Lo podemos expresar también de esta forma. Bien, además nos están dando la masa atómica del calcio, que es 40,08 unidades de masa atómica, pero nosotros lo vamos a traducir a masa, eh, masa molar, es decir, la masa que tenemos en un mol de calcio. En un mol de calcio tendremos 40,8 gramos, así que esto lo podemos expresar como gramos por mol. De la misma manera podemos expresar la masa molar del cloro. La masa molar del cloro es la masa que hay en gramos en un mol de cloro, así que es 35,45 gramos por mol. Un dato que no nos dan es la fórmula molecular del eh, cloruro de calcio. Bueno, pues la fórmula molecular es CaCl2. Y otro dato que no nos dan y que tendremos que calcular, pues será la masa molar del cloruro de calcio. Bueno, pues lo calculamos de la siguiente forma. Para calcular la masa molar del cloruro de calcio, es decir, los gramos que hay en un mol de cloruro de calcio, tendremos que multiplicar la masa molar del calcio por el número de átomos que aparecen. Como aparece un calcio, pues 1 por 40,08. Esto es el calcio. Y como aparecen dos cloros, pues 2 por la masa molar del cloro, 35,45. Esto sería el cloro. Y las unidades que tenemos que utilizar pues son gramos por mol. Si resolvemos la operación con la calculadora, esto nos va a dar 110,98 gramos por mol. Es decir, en un mol de cloruro de calcio tendremos 110,98 gramos de sustancia. Y también entendiendo que el mol es una manera de contar en química, recordemos que un mol son 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades, que podrían ser átomos, moléculas, iones, etcétera, pues también podemos expresar esto de la siguiente forma: en 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de calcio tendremos 110,98 gramos. De esta forma clarificamos conceptos. Bien, ahora tenemos todos los datos que necesitamos para resolver el ejercicio. Lo que vamos a hacer es trasladar a una nueva página todos estos datos que nos pueden ser útiles para resolver nuestra, eh, nuestro ejercicio. Así que voy a coger los datos y los voy a poner en una nueva página a limpio. Bien, ya tengo todos los datos, los datos útiles que puedo necesitar para resolver el ejercicio. Bien, lo primero, eh, para obtener la cantidad de sustancia tengo que partir de la definición de molaridad que es el número de moles de soluto dividido por el volumen de la disolución y estos datos pues tengo la molaridad y el volumen así que lo único que hay que hacer es sustituir hay que tener cuidado de expresar el volumen en litros, ya que las unidades de la molaridad es mol partido por litro. Sustituyo datos. 1,5 mol por litro, que es la molaridad, pues va a ser igual al número de moles de soluto dividido por el volumen de la disolución, que hemos dicho que eran 0,25 litros. Despejando el número de moles de soluto obtengo que es 1,5 mol por litro multiplicado por 0,25 litros. Dimensionalmente está bien, los litros se van con los litros y ya tengo lo que necesito. Así que el número de moles de soluto va a ser igual a 0,375 moles. Bien, como quiero expresar el resultado en gramos, lo que voy a hacer es partir de la definición que hemos escrito antes y calcular una proporción. Si en un mol de cloruro de calcio tenemos 111,98 gramos, pues en tantos moles de cloruro de calcio tendremos X gramos. Pues lo expreso así. Si en un mol de cloruro de calcio voy a tener 110,98 gramos, entonces, en 0,375 moles de cloruro de calcio tendré X gramos de dicha sustancia. Despejando la X, tengo que X es 110,98 multiplicado por 0,375 dividido por 1 y el resultado me dará en gramos, y estos son 41,62 gramos de soluto, y con esto he resuelto el ejercicio.